Señores, en el ámbito internacional, partidarios de Guaidó desocuparon embajada de Venezuela en Brasilia. Partidarios del líder opositor Juan Guaidó abandonaron el miércoles al final de la tarde la embajada de Venezuela en Brasilia que mantenían parcialmente ocupada desde la mañana. Horas de la tarde entonces se fueron, ¿eh? Así que... Vamos a ver un poco más adelante, a continuación, señor director, mientras vemos las imágenes, en el momento en que esto se produjo, algunas declaraciones. Adelante. Lo que pasó es que se dio un momento ahora de que algunos funcionarios se voltearon ¿no? y invitaron eh, a una oportunidad para poder entrar. Y eso fue lo que pasó. Dejaron la puerta abierta dejaron entrar por el portón, nosotros entramos, no hubo ningún tipo de resistencia, no hubo ningún tipo de violencia, no ha habido violencia con la gente de la residencia y entramos, y si sí, entramos a las 4 y 10 de la mañana. Fue asediada, fue penetrada irresponsablemente por grupos delictivos y se encuentra asediada en los actuales momentos. Tenemos personas no reconocidas dentro de las instalaciones, se está violando el derecho internacional, se está violentando la convención de Viena. Bueno, ahí está, señores. Esto fue, repito, en Brasilia. Miren, en Brasil, o Brasil, mejor dicho, busca ampliar sus relaciones comerciales con China. Y es que ahí está el encuentro entre los dos mandatarios, tanto Jinping, Xi Jinping, el presidente de China, así como Jair Bolsonaro, del lado de Bolsonaro afirmó que junto a su homólogo chino Xi Jinping, dice él que China es cada vez más parte del futuro de Brasil, forma más parte del futuro del Brasil, dando señales de una relación más estrecha entre el país sudamericano y el gigante asiático, su principal socio comercial. Adelante. Los acuerdos Los acuerdos firmados, así como los protocolos de intención serán potenciados por nosotros para el bien de nuestros pueblos. Para o China cada vez más, China cada vez es más parte del futuro de Brasil. futuro de Brasil. Bueno, está Jair, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, al momento de destacar las cualidades de negociaciones con China. Señores, Evo Morales está en México. Desde México dice estar abierto al diálogo. Así que en calidad de asilado en México, digo que regresaría a Bolivia para pacificar su país si los bolivarianos se lo piden tras semanas de protestas violentas que llevaron a su renuncia de la presidencia. Escuchemos a Evo Morales. Adelante. Por supuesto, si mi pueblo pide, pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar. Pero es importante el diálogo nacional. Yo siento que si no hay un diálogo nacional, estoy viendo que va a ser difícil de parar esta, esta confrontación. La única forma de parar el artista es un diálogo nacional. Puede acompañar a algunos países amigos, organismos internacionales, decir a las Naciones Unidas, no acepten esta clase de golpe de Estado. Evo Morales. Encuentra exiliado en México señores y ya ustedes escucharon parte de sus declaraciones a la prensa mexicana Margarita respalda el voto automatizado para las elecciones en el 2020 la vicepresidenta de la república dijo estar de acuerdo con que, con que se mantenga el voto automatizado en las próximas elecciones del 2020 como se hizo en las primarias simultáneas del pasado 6 de octubre o sea, Margarita le contradice a su esposo Leonel Fernández. Leonel que criticó, que ha pedido a organismos internacionales ¿verdad? verificar los equipos porque no confió y denunció un fraude debido a ese sistema. De su lado, su esposa lo contradice y sí respalda el voto automatizado. Escuchemos entonces a Margarita Cedeño. Adelante. El automatizado ha sido aprobado por todas las dirigencias de los partidos y definitivamente también de lo que se trata es que podamos seguirnos modernizando, que podamos seguir avanzando entonces en esta era digital. Eh, creo que volver atrás hacia la boleta y conteo manual sería muy, muy complicado. De lo que sí podemos estar también muy contestes, muy de acuerdo, es que además del voto automatizado, pues también se pueda contar el 100% de las boletas y corroborar que efectivamente pues eh, eh, da, eh, un resultado eh, eh, igual, completamente eh, eh, eh, parecido e igual, quiero decir. Eh, así es que sí. Eh, Creo que el voto automatizado es lo que ya un paso de avance hemos dado y que debemos entonces de poder satisfacer esas inquietudes que existen en, en algunos partidos de manera que también pues, la confianza en la institucionalidad de la Junta Central Electoral sea fortalecida y podamos seguir ejerciendo esta democracia de manera libre, voluntaria, independiente y cada vez más fuerte. Bueno, Margarita apoya el voto automatizado para las elecciones del 2020. ¿Y qué dice su esposo, Leonel Fernández, que ha dicho todo lo contrario en otras ocasiones sobre el voto automatizado? ¿Leonel que ha exigido una auditoría forense a las máquinas, a los equipos que fueron utilizados para a ese voto automatizado? ¿Leonel que rechaza el voto automatizado? ¿Qué dice Lionel sobre los pronunciamientos de su esposa? ¡Veamos! Bueno, yo pienso que tiene todo el derecho a tener esa posición y esa postura. ¿Cuál es su situación? entre usted y Margarita, a raíz de que ella decidió quedarse en el Partido de la Liberación Dominicana. Usted sabe que la Constitución de la República establece equidad de género, y por consiguiente la mujer tiene el mismo derecho que el hombre a tomar decisiones. Bueno, ahí está, supo cómo contestarle, Leonel, un experto en la materia, ese periodista, eh, al cuestionarle que cómo se mantiene la relación entre ellos como pareja, luego de que Margarita... Decide quedarse en el PLD y no irse con él en la fuerza del pueblo. Que a propósito de eso, Leonel estuvo aquí en San Francisco de Macorís en el día de ayer en una actividad en la ciudad ganadera, donde estuvo juramentando su militancia en la provincia de Duarte. Así que estuvo por aquí ayer Leonel Fernández. Miren, señores, ayer hablábamos sobre la explosión en Santo Domingo, que dejó como saldo tres personas muertas y cuatro heridas. Ahí vemos las imágenes de cómo quedaron, ¿verdad? los plafón, producto de esa explosión, señores. Ahí están algunos de los fallecidos. Hay que agregarle uno más. Uno más y que a nosotros nos duele bastante. Pues esa otra víctima es de aquí, de San Francisco de Macorís. Y era nuestro gran amigo, que más adelante le diremos de quién se trata en esa explosión. Esta falla eléctrica, ¿verdad?, de una lámpara usada para alumbrar la cisterna que anoche estaban pintando, o antes de anoche, pintando eh, esos obreros, pudo haber sido la causa de la explosión en el edificio que se construye en el sector Evaristo Morales. Vamos a ver esto. Adelante. Se presume que la causa del, del accidente fue por los vapores de la pintura que ellos estaban eh, utilizando en, en, en un lugar cerrado. Y al mover la lámpara de un lado a otro, eso produjo una chispa y produjo el incendio. Él le dijo al jefe, al dueño de la torre, que comprara varias extensiones o que buscara una extensión que sea más larga. ...y él no compró ninguna extensión. Llego aquí a ver si le encuentro el ingeniero... ...o alguien que le encargaron ahí para hablar con él... Todavía que no se aparece ninguno. Resultó afectada tanto la parte del sótano... ...como la estructura de la cisterna. Ya eh, se están a los técnicos... ...para que hagan una evaluación ya de daño. Bueno, hay que decir, repito, que dentro de las víctimas... ...se encontraba un joven franco macorizano amigo nuestro, y eh, que más adelante, porque estuvimos en su velatorio, le presentaremos de quién se trata. Eh, nos sentimos, ¿verdad?, conternados por la muerte de esa persona que nosotros conocimos y estuvo ahí, fue de las víctimas por allá en Santo Domingo. Está siendo velado aquí en San Francisco de Macorís. Más adelante le diremos de quién se trata. Señor director, en nuestro WhatsApp por aquí... Vamos a ver, nos escribe por aquí William Hernández, nos envía un video. Así que ahí está, algo reflexivo más adelante. Vámonos a la pausa comercial para luego entonces regresar y conectar con nuestro WhatsApp. En otro momento recuerde que esta es su fuerza informativa sobre todo. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente y Navima, comprometidos con el sector magisterial. Vuelve mega ahorro con ADAP Por cada incremento de mil pesos en tu cuenta de ahorros Participas para ganar tres premios de 100 mil pesos Y un gran premio de 200 mil pesos Gana ahorrando con Asociación Duarte Es fácil y rápido Consulta las bases en ADAP.com.do. Promoción válida hasta el 15 de noviembre de 2019 Ciertas restricciones aplican Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades San Francisco Qué bueno que llegó a la óptica máxima visión El Corre Corre Del 20 de octubre Al 10 de noviembre Cinco consultas profundas Y la montura que elijas en vitrina Gratis Si necesitas gotas También te las regalamos Salga corriendo al Corre Corre De la óptica máxima visión Porque estamos de rebajas Del 20 de octubre Al 10 de noviembre Además 10 horas diarias en todos los modelos de las monturas de marcas reconocidas ¡Sí! 10 horas al día de especiales en todas las monturas y cristales No juegue con tu vista y ven al corre-corre de la óptica máxima visión 20 días para que nadie aquí en San Francisco se quede sin sus lentes Óptica máxima visión frente al porvenir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 señores continuando con las noticias en el ámbito local regional hoy se conmemora el día internacional de la diabetes y el San Vicente de Paúl a propósito de esto, como siempre, como ha sido una tradición, conmemora este día, hoy, con una feria de, donde se acogen, ¿verdad?, todos los pacientes diabéticos del hospital, reciben una serie de charlas, de medicamentos, de comida. Bueno, es una actividad muy interesante ¿eh? que se realiza todos los años. Así que vamos a escuchar parte que nos dicen los doctores sobre este evento en el día de hoy. ¡Adelante! Es una responsabilidad del hospital y creo que de la población en sentido general eh, unirse a esta lucha con, eh, con esta enfermedad eh, que afecta a una gran cantidad de la población y cuyas secuelas son realmente eh, muchas veces catastróficas nosotros en nuestro plan de promover eh, salud promover estilo de vida saludable eh, realizamos esta feria todos los años eh, donde tenemos algunos eh, protagonistas que son los que organizan eh, la actividad patrocinio de algunas casas SENASA que se involucra de manera eh, activa siempre porque prevenir salud ...que es más económico que realmente curarla. La importancia radica, primero, que nos unamos todos. Ese circulito azul que tú ves que tienen todos los de la de la todos los afiches de diabetes... ...todos los relacionado a diabetes, ese color azul de los globos... ...se celebra realmente, primeramente, el natalicio del doctor Banting... ...que fue uno de los descubridores de la insulina... ...y desde el principio de los años 90 se celebra el Día de la Unidad contra la Diabetes. Como bien ya ven, celebramos hoy el día mundial de la lucha en contra de la diabetes, tomando en cuenta que es una patología que se desarrolla en base a, inclusive a lo que nosotros nos alimentamos. Otras son por ciertas alteraciones, pero realmente una buena educación nutricional, y una buena alimentación y la mejor elección de los alimentos es lo que hace que esta patología no maneje tantas complicaciones como la man lo está sucediendo. Bueno, ahí está. Así que así se conmemora en el San Vicente hoy, este día eh, de la diabetes. Ahí vemos algunos operativos, entregas de algunos kits eh, con medicamentos eh, que le proporcionan una mejor calidad de vida a esos pacientes. ¡Qué bien! Miren, ayer se realizó o se realizaron las elecciones para escoger eh, las nuevas autoridades nuevos presidentes, vocales, vicepresidentes del Colegio Médico Dominicano. Y hay que decir que en esa contienda electoral en la capital resultó ganador suero una vez más. Este hombre un, ha demostrado ser un gremialista calta cabal, lo demostró y lo ganó. Ganó de nuevo, eh ganó de nuevo suero. Y aquí en la provincia de Duarte ganó el doctor Marcos Bonilla, se convierte en el nuevo Presidente del Colegio Médico Dominicano Sesional Duarte Vamos a ver porque hoy conversamos con el doctor Marcos Bonilla Que nos dice al obtener la victoria Adelante Hemos tenido la oportunidad gracias al señor De ser los triunfadores junto con mi equipo Junto con mi plancha De lograr la victoria en la contienda electoral del Colegio Médico Dominicano Provincial Duarte. Gracias a todos los colegas que confiaron en mí y depositaron su confianza. Eh, tengo planes de trabajar por un colegio médico digno, de que todas esas propuestas que hicimos durante nuestra campaña, llevarla a cabo. Sé que es una ardua tarea, pero igualmente trabajaré arduamente frente a todo lo que se nos presente, para luchar por el bienestar de los médicos franco-macorizanos, por llevar educación continuada, por lograr más actividades científicas, lograr más actividades sociales, lograr una integración del colegio médico en la sociedad, de manera tal que la sociedad propiamente cuente con un colegio médico frente a cualquier adversidad que se le presente cuando necesite nuestro apoyo. Bueno, ahí están las declaraciones del doctor Marcos Bonilla, nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano en la provincia de Duarte. Así que esperamos que el doctor Bonilla, tal y como ha dicho eh, realice su trabajo y las promesas principalmente que hizo en campaña para beneficio de la clase de la clase que lo eligió los médicos, los doctores. Aquí estuvo en el día de hoy el director del Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo. Nosotros le cuestionamos sobre el plan, cómo marcha en el país, en la provincia de Duarte. Y vamos a ver entonces qué nos dice él. Adelante. El Plan Nacional de Alfabetización marcha a ritmo acelerado. En este año 2019 hemos sido fortalecidos con la incorporación de varias instituciones del Gobierno Nacional que se han sumado al esfuerzo, como es el caso del Ministerio de Defensa con sus distintas instituciones, la Policía Nacional... Y algunas instituciones que hacen trabajo social, o sea, que tienen políticas sociales como el Plan Social de la Presidencia, ProSoli, el INAIPI, de manera que estamos llegando a población que por sus condiciones, el analfabetismo todavía es importante en esa población, o sea, población vulnerable, y le llegamos a través de las instituciones que tienen un contacto permanente con ellos. Hasta la fecha, ¿cuántas personas podemos decir que han sido alfabetizadas en República Dominicana? En República Dominicana van 660 mil, poco más de 660 mil personas. Han completado el proceso en los núcleos de aprendizaje. ¿Cuál es la meta? La meta, ese... Hasta ahora, en el año 2018, la última encuesta de, de la ONE, de la Oficina Nacional de Estadística, arrojaba una tasa del 6.1%, o sea, una tasa de analfabetismo del 6.1%. O sea, es decir, 6 personas de cada 100 no sabían leer y escribir. Aquí han participado los partidos políticos, las universidades, tanto las del Estado como las privadas, han participado las Fuerzas Armadas, han participado... Distintos colectivos nacionales, la iglesia, tanto la católica como la protestante, y eso es lo que ha permitido que se logre en un periodo de tiempo relativamente corto, reducir en más del 50% una problemática que históricamente había afectado a nuestro país, que era el analfabetismo. Bueno, ahí están las declaraciones del director del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. Así que, interesantísimo esto entonces. Ojalá y que este plan llegue a su propósito, a su objetivo, y que una gran parte o la mayoría de lo que se buscaba sea alfabetizada en nuestro país. Recuerden ustedes que el que sabe escribir y leer, eh, se extiende mucho más sus conocimientos, pueden hacer, se pueden hacer muchas cosas. No se deje engañar tan fácil, sobre todo. Qué bien. Señor director, vamos a ver por aquí quienes nos escriben a través de nuestro WhatsApp, donde Wilton Acosta, desde el sector Buenos Aires, nos dice por aquí, Vladí felicítame a aliana de parte de Carlos, o de Carlos, el evanista Celsi que beba mucho, dice por ahí, oh Dios, ahí está, la imagen que nos envía este hombre. Wilton Acosta, gracias Wilton. 9485 nos dice por aquí, Mañana viernes a las 8.30 estará en la Regional de Educación haciendo una visita a la Asamblea de Padres del Liceo Miguel Cervantes de Naranjo Dulce. Le acompañaremos. Ahí está, estaremos por allá. Bien, continuamos entonces por aquí con Nildia desde la urbanización. Los maestros nos envían por aquí un video, no parece, no que, bueno, un video de reflexión, un audio de reflexión que más adelante escucharemos. Joel Martínez del Falpo, de la Felabel, nos dice por aquí Condenamos la agresión por parte de la policía a empleados de seguridad Sí, ayer fue golpeado y fue trasladado a un centro clínico asistencial de aquí de San Francisco Uno de los empleados de la UAS. Según los reportes que tenemos, él se identificó, dijo quién era Pero hubo un maltrato por parte de la policía Cuidado con esto, eh Cuidado con esto. Y la persona que fue maltratada, eh, una persona que hemos tratado. Pero hay que investigar bien qué fue lo que sucedió en realidad, de por qué fue golpeado. De todas formas, creo que la policía se le fue la mano ahí en ese momento. Ellos no están para golpear y menos personas que trabajan en la UAS. Frances, Facelis, ah, Faselli, nuestra amiga Faselli. Ahí está. Nos envía esta foto. Dice. Hola, ¿cómo está? Quiero que me feliciten a la mejor madre del mundo, María del Carmen, Tatis Rodríguez, de parte de su hija Facelli, Ortiz Tati. Para mi amiga, mi querida Carmen, vecina, felicidades, que cumpla muchos más, que Dios me le dé larga vida. Felicidades, doña Carmen. Qué bueno, qué bien. Alta gracia desde el sector. Hermanas Mirabal nos dice, hola, ¿cómo está? Dice por aquí, bueno... Vladi, en las 5 se me quemó un muchacho de lo que se quemaron. Sí, más adelante tendremos eso, el velatorio de nuestro amigo. Caramba. Vámonos a la pausa comercial. Al regreso, más noticias. En esta, su fuerza informativa sobre todo. Señores, en el día de hoy las enfermeras y bioanalistas del San Vicente de Paúl paralizaron sus labores en demanda al Estado, demandando ante el Estado Dominicano un aumento salarial eh, de un 100%. Así que vamos a ver parte de la manifestación de las bioanalistas y enfermeras en las afueras del Hospital San Vicente. Adelante. En el día de hoy, el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, unidos a la Coordinadora de Salud, hemos iniciado un paro de labores en, por 24 horas que inició a las 7 de la mañana y culminará mañana a las 7 de la mañana, en reclamo de que el señor presidente de la República beneficie a todo el sector salud con una pensión o jubilación en un 100% y no con la ley 379 que solo beneficia... A un, con un 60% hasta un 80% del salario base. Además, felicitamos al Colegio Médico por su logro y que estuvieron. Pero entendemos que el gobierno utilizó una política discriminatoria a los diferentes sectores de salud, ya que aún tenemos un antiproyecto en la Cámara Legislativa sin darle salida. También demandamos los acuerdos incumplidos en el año 2016. Bueno, posterior a esto, eh, tenemos reportes también de que el, hay un, un acuerdo o se está tratando de dialogar, ¿verdad?, entre el Servicio Nacional de Salud y, y este grupo de enfermeras para tratar de llegar a un acuerdo, que es lo más importante, ojalá y que sea así. Miren, señores, eh... Antes de ayer, antes de ayer, nosotros eh, hablábamos sobre, o ayer fue sobre la explosión ocurrida en Santo Domingo. En esa explosión murieron tres personas y cuatro resultaron heridas. De los tres fallecidos hubo un franco Macorizano. Hablamos de nuestro querido e inolvidable amigo Rafael Celestino Herrera. Rafael Celestino Herrera fue un joven que para el año 2010-2011, en nuestro tiempo de teatro, cuando nosotros hacíamos teatro y formábamos parte del grupo teatral Utopía, nuestros orígenes en las tablas, formaba parte de nuestro grupo de teatro, un joven residente en el sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís, y que se buscaba la vida dignamente trabajando, Rafael, porque siempre fue una persona trabajadora, una persona digna de admirar porque Rafael nunca hizo lo malo y siempre trataba de hacer lo que fuera, pero de manera bien y honrada para buscarle sustento de su familia. Rafael era pintor y justamente en sus labores de pintor en ese residencial en Evaristo Morales, de la capital dominicana, dentro de una cisterna y otros obreros. Estaban pintando, ¿verdad?, la cisterna con un producto inflable, inflamable, perdón dicho, mejor dicho. Y según las autoridades, hasta el momento, una chispa de una lámpara que ellos utilizaban hizo contacto. Imagínense ustedes en ese espacio, es una cámara de gas, una fuente terrible y todo eso y explotó. Rafael perdió su vida. Estuvimos en su velatorio, en su humilde hogar materno, en la calle 2 del sector Hermanas Mirabal. Y conversamos con dos personas que al igual que nosotros conocimos a Rafael. Hablamos de mi amigo, de mi hermano, de mi compadre Leonardo Herrera el Daco, de mi hermano Juan Carlos Tavera. Nosotros formamos parte del teatro y ellos valorizan en vida quien fue este joven que murió en esa explosión en Santo Domingo. Nuestro querido Rafael, escuchemos. Sí. Bueno, Rafi es una, una persona, un compañero, un hermano, ante todo. Eh, juntos hicimos grandes cosas, grandes cosas para nosotros, porque fue eso de, de, de trabajar en las calles, llevar alegría a través del teatro, de la música, de los zancos. Y bueno, y desarrollamos una labor social, como es el compromiso nuestro, que es desde el arte y de la cultura, pues trabajar con la comunidad. Rafi es una gran persona. Una persona solidaria, un gran compañero, un gran hermano, y que lamentablemente, bueno, eh, nos toca despedirlo de esta de terrible manera. Lo recordamos en el color, en la alegría, en el servicio. Para decirte que Rafi para nosotros era más que un hermano, ya que compartimos también lo que fue en el área de la cultura. y Lamentamos mucho la pérdida de nuestro hermano, pero que Dios lo tenga en su santo seno, como dice. Rafael Celestino, el Rafi, caramba, que Dios te acoja en su santo seno, como decía eh, Juan Carlos, eh, formamos parte del teatro de actividades culturales en San Francisco de Macorís para los años 2010-2011, eh, en nuestros años de teatro que viajamos por todo el país, las principales tablas del país, Rafael formó parte de nosotros. Señor director, hemos enviado justamente a nuestro WhatsApp algunas fotografías ahí de los años 2010, 2011, en algunas de nuestras presentaciones teatrales, eh, en Santo Domingo, en Santiago, en la capital, bueno, en todo el resto del país, en todo el país, porque nosotros cuando tuvimos la dicha, ¿verdad?, de cuando estuvimos en el teatro eh, pisar las grandes tablas de, de nuestro país Teatro Nacional, Bellas Artes todo todos señores Caramba Miren, desconocidos roban En una residencia ubicada en la urbanización Toribio Piantini Aquí en San Francisco de Macorís Llegaron a esta vivienda, miren lo que hicieron Para abrir el llavín Rompieron Causaron destrozos y se llevaron muchas cosas señores Ahí mi madre en esta residencia Saqueada prácticamente ¿eh? Así que vamos a ver entonces Qué nos dice nuestro amigo Ariel Quien es pariente, hermano ¿Verdad? del propietario de esa vivienda Se llevaron de todo en la Toribio Piantini Veamos Me parece eh, A esta madrugada de metín, Se llevaron a tantas cosas eh, la levera, de tufa, sacan todo los alambre de, de toma corriente de la calle no duerme, no duerme nadie aquí en esta casa. Estaba durmiendo una gente, pero tenían que parar, no sé por qué, el hermano mío, porque la casa es del hermano mío, no sé qué, para circunstancias lo pagaron. Entonces parece que no, parece que fue ubicado, no sé. ¿Dieron parte a la policía ya? No, estamos, papá mío, está para allá me llamando a la policía mía mí, no sé Había no llegado. La residencia en la urbanización Toribio Piantini Aquí en San Francisco de Macorís Parte de los destrozos que causaron Los malhechores que penetraron a la misma Al WhatsApp, señor director Vamos a ver en la parte de arriba Porque les decíamos que queríamos mostrar alguna de las, eh, para recordar Recordar es vivir y más Una persona como lo fue Rafael con nosotros Muy amable, muy sincera Rafael siempre fue una persona muy decente. Ahí está Rafael con mi hermano el Daco en una de las escenas, ¿verdad?, de las tablas, parte de los personajes teatrales que este muchacho encarnaba en aquel momento. Ahí estamos nosotros también en una de las obras. Esto fue en el 2010, señores, en el Teatro Nacional. Ahí está Daco, Rafael, Hochi. Nosotros también con el suéter negro y parte de lo que fue Teatro Utopía en ese momento, en la parte derecha de su televisor, Rafael, detrás está Hochi, ahí estamos nosotros con el suéter blanco, Yeye Concepción y Leonardo. Rafael es quien tiene el suéter ya verde, color verde, oscuro. Ahí está, mírenlo ahí, ese es Rafael. Eso fue en el año 2010, cuando fuimos compañeros de Teatro Utopía. Hermano, que Dios te tenga en la gloria, Rafael Celestino. Que Dios te tenga en la gloria, hermano. Siempre te recordaremos. Gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos aquí a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Es que somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.